El tuerto <tose> está en el área, está en todo relativo y a la vez superlativo Paradójico y lógico, así vivo y me desvivo A todo nada nado en un mar cognitivo Con el ingenio de un genio mis deseos los consigo yo busco ser lo máximo y sé que no soy pésimo Dando el mínimo de mi DVD MC's en décimo Se encontré la receta y fabriqué la pócima Viajando hasta otros planetas sin figurar en la nómina Vos buscas y no rimas, yo busco mi anima. Yo contando los días, vos soltando lágrimas Recorre el occipital y la glándula pineal Cuando veo que especulan no calculan con mínimos detalles a nivel molecular, se desarma la materia y después se vuelve a juntar, soy preciso como sniper justo a punto de apuntar, y no pienso dos segundos si te tengo que tirar, cálculos exactos, fractales diminutos, báculos sagrados quemados que dan sus frutos, la paz del que medita evitando lo caótico, hallando las respuestas en recovecos inhóspitos, me busco y no me encuentro, así me siento en todos lados, nunca pierdo el centro si me encuentro concentrado, me mantengo al margen sin hacerme el marginado, distante de un promedio que anda medio a Alondrado. empezó siendo lúdico y se volvió metódico transcribir en versos mis delirios estrambóticos sarcástico y ácido tengo un humor lisérgico y a las mentiras por lo general les soy alérgico matemática previa y de números entiendo vivo de lo que amo dar redondo el dividendo técnicas insolitas mirada de curuta rimas fuera de órbita y un flow de la en área Pedir permiso con los ojos paralizo Dramatizan la premisa que es primicia de un esquizo Al vid apalizo y quizás que hasta lo hago guiso No intenten esto en casa, de antemano te lo aviso El cielo es el límite y los límites piso Corbatas y camisas son sonrisas de sumiso Sociedad de enfermiza, monetiza si se quiso Soldado de Artemisa con mi arte descuartizo. De A nivel subatómico uso mi vocabulario Mis barras van trazando la superficie radio Comento lo que pienso y no me siento un emisario Semántica y rítmica en mi técnica yo radio. Vaya donde vaya, nunca decorado Me siento como un conde aunque no esté condecorado Superando mis límites una ficha me cayó Lo hago mejor que nadie, nadie lo hace como yo Pierdo la paciencia, nunca la constancia Es parte de mi esencia, aunque me sobran las ansias Reafirmo mi existencia, practico piromancia Fuera de la circunferencia y paso en abundancia En cada circunstancia mi ciencia se evidencia Valga la redundancia, soy como una eminencia Mentalidad rancias, rancia, pídanme clemencia El Tiempo llegó a cero, fin de la secuencia ¡Gracias!